Estamos en la tercera edición de la Feria de la Bici, tenemos más de 60 marcas, ayer tuvimos 6.000 visitantes, es la primera vez que se tiene una feria como esta en Medellín y todo esto es solo el preámbulo de lo que va a ser el Gran Fondo Mateo 2019. Tenemos 158 kilómetros, 2.600 inscritos, 20% de ellos mujeres. Trabajando en este evento, 450 personas. Estamos ya emocionados aquí. Estamos listos.